Luis Lera de YouTube, quiero agradecerles por el tanto apoyo que le dan al canal y, y ya entenderán a lo que me refiero. Alcanzamos los 150 suscriptores y quiero hacerle un favor a todos los suscriptores, vigilen que no que no unos haters cometen insultos a mí. Porque se me vuelve aumentar. No dejen. No dejen que me insulten. O ya verán lo que les voy a verán. O ya verán los haters que les, que les dirán al respecto. Ese es un favor de suma importante que quería hacerles. Y se despide el bicho pro gaming YouTube y nos vemos hasta la próxima.